La relación, la situación actual del PLD, una división interna a raíz de su precandidatura, ¿qué decir en torno a esto, Gonzalo? No, no, no, de ninguna manera. El PLD está conformado por dirigentes de muy alto nivel, de gente de mucha experiencia, gente de mucha sabiduría, y el PLD irá unido a las elecciones de mayo del 2020. Varias semanas de haber ya renunciado del Ministerio de Obras Públicas, aún se mantiene vacante este ministerio. ¿A qué se obedece esta situación? No sabemos, es una prorrogativa del presidente de la República y me imagino que él estará eh, eh, ejecutando eso en cualquier momento, esa decisión. ¿Qué ha sido lo más difícil de este inicio de lanzarse directamente a precandidato por el PLD? No, todo no ha habido nada difícil. El pueblo ha asumido esta candidatura como si fuera de ellos mismos y realmente las cosas han ido fluyendo a buena velocidad y estamos muy contentos con los resultados obtenidos. ¿Ganará las elecciones el 6 de octubre? Eh, o sea, no ganará sí, elecciones. sí, no tenga duda de eso.